A ver gente, aquí decir cuál es la raíz cuadrada de... T a ver. La raíz cuadrada de... ¿Sabes que yo no tendría un carajo? Te voy a poner un problema, ¿vale? Si tú te caes en un parque infantil y te haces daño en la pierna, ¿qué tienes que hacer? Pues levántate y acércalo. ¿Cómo podrías dejar caer un huevo en un suelo de cemento sin romperlo? Es como tener la rana. Ay, que no es difícil romper el cemento. 7 por favor, me quiero mucho. Por favor, un 7, 7, 7 8, 8, 8. Pero vamos calmando. A ver, dime 5 palabras que no lleven tilde. Escribe 5 palabras lleven tilde. A ver, qué hace una pregunta que terminó en 1896. Eh, profe, profe, yo lo no sé. 1895. A ver, niños, alguien me puede decir a este problema si yo tenía 10 caracoles. Y han desaparecido 8, ¿cuántos caracoles me quedan? Pues.. 10 menos 2 son 8, ¿no? ¿Y cuál es la solución. Pues es muy sencilla, pones un tapón encima y ya está, y no se escapan. Vale, pero va, va, va. puedes enfocar, eh. Pues vas para, para, para, para allá, vas para allá. Con este botón enfoca. Pues como te dé la gana, vaya que has patito un huevo en el cemento. No. No, me, no, no, no, esperad. No. Antes de grabar. esperad. <ríe> <tose> dilo así como es no Pues levántate y acéptalo O te levantas, te puedes levantar Te he movido la cámara así para que cuando te levantes te... ¿sabes? Vale ¿Solo sería eso? Sí, pues dilo, dilo ¿Y la resta? No, no, no, no, o sea, tú di Cuidado que no lo has grabado tú te... No, te has levantado cuando lo has dicho No te no sé, no, no, no, no, no, no cuánto, no, no. vale Vale, vale o, o como alguien puede resolver este problema o algo así, ¿sabes? ¿Alguien es capaz de resolver? Espérate que te levanto Así Vale ¿Me puedo grabar? Sí, está grabando Vale